En primer lugar, un, un balance general respecto del, del resultado de, de lo que fue la negociación paritaria con los gremios que hasta el momento han expresado su voluntad respecto de la oferta del gobierno. Eh, allí tenemos centralmente los gremios de la Administración UPCN y ATE con una aceptación de la propuesta. También... Eh, en, el, en el ámbito docente tenemos una aceptación de SADOP a la propuesta salarial efectuada por el gobierno y en ese marco digamos eh, señalar señalar claramente que eh, respecto de la oferta salarial aceptada, el gobierno eh, va a proceder a liquidarla a cada uno de esos, de esos gremios, le va a proceder a liquidar eh, el, aumento, el aumento respectivo. En segundo eh, lugar, señalar que respecto de la, de la situación de AMSAFE, que ayer nos, nos comunicó que había decidido rechazar la, la propuesta, está claro que eh, mientras no exista una aceptación no se puede liquidar ningún tipo de aumentos, eso es la lógica de la, de la negociación paritaria. La negociación paritaria requiere oferta y aceptación. Mientras no tengamos una aceptación, eh, en el caso puntual de los, de los docentes públicos, eh, no se va a liquidar ningún, ningún tipo de aumento. Señalo, porque me parece pertinente hacerlo saber, que la oferta, la oferta salarial que es el gobierno de un 52% eh, medida de, de febrero a enero del año 2022, de febrero del 2021 a enero del año 2022, es una propuesta que supera, y ustedes lo pueden corroborar, cualquier otra oferta salarial que se haya hecho en el orden nacional, que se haya hecho en el orden provincial en la en la República Argentina. Justamente, ¿Es contradictorio de manera que tal... la misma dirigencia a nivel nacional convalida una propuesta del 45 y aquí no pueda garantizar la aprobación de una propuesta superior? Resulta, resulta contradictorio, pero además eh, está claro que en el caso de Anzafe eh, estamos atravesados por una, por una situación política interna, digamos, eh, en la cual determinado sector de la de la dirigencia de ANSAFE eh, habitualmente no acepta ninguna propuesta con lo cual sea del 50 del 60 del 70 del 80 o del 90 la respuesta va a ser ¿De la cuál va a ser la una postura del gobierno pareja, una votación pareja de todos modos esto de algún modo está marcando cierto descontento con la eh, propuesta formulada hay algún tipo de posibilidad de revisión del ofrecido mire la propuesta salarial que hizo la provincia de Santa Fe es la mejor propuesta que, que hay en la Argentina en el orden nacional o en el orden de las provincias. Nosotros vamos a ratificar la propuesta, por supuesto que vamos a seguir dialogando porque el ámbito de, de negociación paritaria eh, lo reivindicamos, pero en este marco no tenemos eh, posibilidad de, de mover la propuesta, tenemos una aceptación que han hecho los otros gremios y me parece que allí también hay una mirada respecto de la actitud que, que toma el Gobierno en lo, en lo sucesivo. Por eso digo que los gremios que aceptan la propuesta van a cobrar los aumentos y los que no la aceptan, no lo van a cobrar hasta que se produzca la aceptación o en su caso que decidan no, no aceptarla de manera, de manera indefinida. Digamos. Ese es el cuadro que tenemos, esa es la idea con la que estamos trabajando. Y también con la, con la idea de seguir conversando, muchas veces en las conversaciones también se pueden eh, producir eh, miradas eh, diferentes, apreciaciones diferentes sobre una misma propuesta, pero la voluntad nuestra es mantenernos en la oferta que hicimos.